<risa> Hombre, hola, soy el nuevo de la estupenda. Bueno, nuevo. Eh, llevo 7, 8 años aquí desde que abrieron. Pero es que no paso de primero, ¿sabes? Todos los años me apunto a clown, a impro, a danza, a lo que haya nuevo. Y entonces por eso nunca paso de primero. Así que nada, vengo a clase. ¡Claro, si vamos! Me... Ah, que llego tarde, lo siento. No puedo atenderte, ¿eh? venga, adiós.